La pandemia no solo se está llevando a las personas mayores, ¿no? también se está llevando un montón de sueños, de anhelos, también está generando desigualdad.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 Se ordenó por las autoridades, ya no más música, ya no más aglomeraciones, ya todo en silencio. Tenemos que hacer algo para, para que la gente cambie de perspectiva, ¿no? La gente está asustada, la gente está deprimida, la gente está desesperada. Levanta tus zapatos hacia atrás, por favor. Otro. Gracias. Hola. Hola, vas, vas, hola? Hola? Hola. Hola, gracias. gracias. Muy bien, gracias. gracias. Gracias. Entre pláticas, con otros compañeros que hemos salido a estudiar, que hemos trabajado en orquestas, surgió la idea, ¿por qué no hacemos esto? En medio de, esta, de este silencio, de esta pandemia. Entonces, iniciamos este proyecto, logramos, logramos hacer música. Este proceso surge pues de la comunidad misma, ¿no? de los compañeros mismos que son músicos, acercándose entre ellos, viviendo entre ellos, reflexionando entre ellos cómo viven la pandemia. Primero entre nosotros nos empezamos a unir, y el siguiente paso fue unir a los músicos, a los músicos que por generaciones han vivido con un divisionismo que se ha caracterizado en las bandas de nuestra población. Este ejercicio siento que a muchas, muchos les está dejando la oportunidad de ver que es infinito el conocimiento, ¿no? Y de ver que hay miles de posibilidades de, de compartir los aprendizajes, las reflexiones, ¿no? Y de poder caminar juntos. La música ha sido el lenguaje, ¿no? el lenguaje en que nuestros pueblos han logrado transmitir lo que viven, lo que sienten. Y eso es un ejemplo para todos, que en nuestro pueblo se, se puede hacer un trabajo en equipo, que en el estado, en el país. Al final, la estructura que se maneja, los cargos, todo eso, ¿no? es comunidad, es cooperar, es hacer equipo. Ahora lo valoramos más porque tenemos ese, ese, ese poder de, de llegar a las familias, de llegar a los hogares, de poder expresar nuestra alegría, nuestros sentimientos, nuestro todo, todo sentimiento que puede ser expresado a través de la música, la alegría, la, la tristeza, pero al final de cuentas eh, es llegar a cada hogar y entonces en cada hogar escuchar la música es un alivio, creo yo, para toda la sociedad, toda nuestra comunidad. Y pues, esto se logró gracias a la pandemia. Y se logró un nivel muy muy alto, con mucha calidad musicalmente. El campeón de es un campeón. en pues un campeón. un nada no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,